Siempre la duda de cuando llega la nueva actualización, ¿se actualiza enseguida? ¿Se espera uno un poquito por esos fallos o qué? ¿Una recomendación desde aquí? que Esto tiene una respuesta. La respuesta de esto es el depende. Mm. Si, si tú estás seguro de que tus temas están bien hechos y los plugins que estás usando están bien hechos, puedes actualizar sin problema porque puedes estar seguro de que nada se va a romper. Mm. Y además, el, de hecho, desde la versión 3.6, el día antes de sacar la versión, eh, estamos en el IRC, que cualquiera sí. se puede conectar al canal de IRC para ver el trabajo que se hace y se corren todas las pruebas unitarias que ya existen para WordPress, una a una, y se corrigen las cosas que sabemos que hay, bueno, que se van viendo que, que en un plugin sí. o que en un tema pueden fallar y todo eso se corrige y se corrige antes de salir, antes, eso se corregía en la primera cambio actualización que Mira. salía dos o tres días después. Ahora es, es un trabajo que se hace previo uh -huh. y entonces todo el mundo puede estar seguro de que eso, si estamos utilizando las cosas correctas y las hemos buscado donde uh -huh. las tenemos que buscar, no se va a romper. Cosas correctas, aparte de las empresas en las que podáis comprar plugins y podáis comprar temas, todo lo que está en el repositorio de plugin de WordPress y todo lo que está en el repositorio de temas de WordPress Sí, está marcado como que se ha revisado por el equipo de WordPress, que ahora mismo es prácticamente todo, porque también es un equipo de voluntarios que va fijándose en, en esas cosas. Si ha pasado por, por ese filtro, podemos estar prácticamente seguro, no no hay nada nunca seguro al 100% en código uh -huh. porque además la informática viene de la estadística por algo, esto eso, es así Eso, eso suele, como, como que si tuviera el 10% la batería, esas cosas o sea eso, suele ocurrir. Eso es así, pero eh, eh, con una alta probabilidad podemos estar tranquilos de que lo que tenemos va a uh -huh. seguir funcionando y va a seguir funcionando bien uh -huh.